Te hiciste la canchera no mendoza. Te salvó conmigo, la campana. Y la campana. Y te salvó el timbre. Te salvó el timbre. Sí. Para la garis, cuaro, pero si sí, ¡Oh! sí, no te tu... tiró las patas. Pero pero hoy no pudo dormir un poquito más que fue feria. Me tocó censar oh, Pero si no va que. Mm, estos son bizcochitos de la Juli. Sí están buenos. Yo no los probé. A mí no me llegó. Estuvo raro, Están no? buenos si los bañás en leche dos horas. Dos ¡No! Horas más, ¡Se no. inquietó el ¿Crees que te dé una patadanita. <risa> no, porque ha quedado acá? No, pa, no la la abuela, bajó, no bajó. No bajó, no bajó. En el corte Pero, hago... ¿cómo no, por... no? Maestra, ¿usted tiene el comedor posta o es uno medio raro? ¿Cómo le preguntas a la maestra? Es una iglesia. casa hermoso. hermosa. No. Sí, sí, cuando a mesa, ¿qué? Pero digo, el de la boca. Ah, original? 50 y 50. 50 ah, 50, bueno, 50. ahí sí, sí, en la variedad del buen gusto. Tengo para hacer eh, jaque mate Tengo más corona Que ya, <risa> a full de corona ¿Qué querés que te haga? Agradezco a mi dentita Que ha hecho sí, maravilloso no, sí, no le cuesta para comer Puede comer una manzana pues no? ¡Haz ah, ah, ah, bien. Sobre todo Me quedó bien ¡Qué linda! Pero escúchame ¿Cómo? ¿Se los pega? <risa> no, Pará. ¡No! Pero como censista pues, Estamos hablando Que a Amadeo lo único Que le ofreció Fue sí, un vaso de la Un vaso, carisma, de, agua un en la vaso de agua horrible o sea, Le ofreció raro. Peor es cosas nada, ¿eh? ricas, ¿Eh? ¿Le ofrecieron cosas ricas? De todo, de, de todo me ofrecieron, para comer, para tomar. Sí, para todo. Si quería también, bienvenida. Adelante, serio? pase. ¿Cómo? Sí, sí, quiere, ¿Qué? sí, quiere que sumemos un niño más a esta casa. No. Pase, señora, me dice. ¡Oh, maestra! Mezclarlo lo personal con lo profesional. Pero eso no se puede, chicos, respeto a ese cita. No, quería. No, este, este que me ofreció justamente. ¿Viste cómo pasa? El que querés, que te ofrece, no te ofrece, el que no te ofrece, querés somos, viste, si tenés rulo que eres Lazio ¿Cuántas eh, casas, maestra? Como, ¿Cuántas casas metió? Uh, me tocó, pero no, no, las conté, en un momento me perdí Aparte algunos no estaban, tenés que volver oh. después Que no tienen timbre, que no les andan, Hasta que están durmiendo que El volver. choco Me han correteado ah. Estuve en una, tres horas estuve ¿Por qué? pues decías, ahí voy No venía oh. Ahí voy Una sí. espera, ¿no? Respetuosa claro. de la investidura No, claro. no cierto me asomo medio por la ventana, había una cata adentro. Ah. ¡Ahí voy! Ah. ¡Ahí voy! Ah. No era la de acá, ¿no? No, era no era Sabé, no, no Sabé, Le agarré y le tiré un piedrazo donde no. estaba. No, chicos, no, no, no, no, no, no me cata. Si está no, viendo Gripis, no, no, le, le animal, escapé no, a la no, cata. No, Se le escapé, le escapé. Es. La cata hizo. Ah, no, porque es que están vos. entregadas eh, eh. bueno, imagínate que abrís la puerta Y está la maestra para el que te viene a censar Bueno, casi ir. desmayada quedó ahí, así, sí. ahí va oh, Maestra, ¿la, ¿la reconocieron o no? ¿Eh? ¿La reconocieron? Algunos sí, bueno, el que me invitó, obviamente No ¿Ah? me quería, obviamente me quería por la fama usted Como nos dice, pasa a nosotros ah, Pero claro, Usted dice que la tele le ha dado eh, más sexapil más, sex appeal, más wow. eh, levante Más sería. no creo, más no creo Ah, ya, ah ya, claro, más no se puede Dale más poderes a su Superman solamente ah, creo que extendió y, y llegó a otras personas lo que ya había. Ah, wow. ¡Wow! ¡Toma! ¡Qué humildad! ¡Cómo no? está. Sí, Se ha venido con el ego tranqui. ¡Ay, qué Ay, humildad. What the woman me gusta! ¡Ay, ya. Ah. Así ah. le decía pues ahí. Imagínate a... que abrí la puerta y está la, la ¡Hola, censita. te vengo a censar! <risa> <risa> ¡Tres patrulleros así! No. ¿Qué sé? Eh? <risa> <risa> ¡Gorda al suelo, gorda! <risa> ¡Soy la censita! <rots> ¡Soy la censita! ¡Señor, soy la censita, lo juro! ¡Llame a la dirección general de escuela! ¡Salme la tele! ¡Claro! Pero capaz que es mucho para las 8.30, ¿no? Claro, sí Imagínate, todavía ni, ni desayunaban Ahora las la puerta ¡Pum! Aparte le ocupo todo el marco Todo el portón ¡Epa! <risa> ¿Sí? ¿Cuánto venían a censar? ¡No, chicos! No, soy yo solo ¿Y qué distraído! Bueno, una cachonda 24 horas al día sí, sí. Qué ¿A qué hora arrancó? ¿A qué hora arrancó? Y me levanté como a las 5 oh. Que me bañé Que me depilé Que me pinté que ¡Ah, yo... por las dudas! Sí, sí. Sí, <risas> y, sí, por sí, porque que ya saca. me había pasado otro. Viste que, lo, que les dije que no por no depilation. Bueno, mm. Era una pena, era una pena. Y... Pero viste que ahora como que no se usa tanto, como que si te pinta los pelitos. Bueno, la maestra, la maestra. <risas> maestra, usted muestre que es. Sigamos, sí de... sigamos ¿Sí, en este semáforo, no prendemos chicos. Muestre el... ¿Quiere el que les muestre el... <risas> no, no, no, no. No, no. No, no, no, no, no, no. no, no. Ah, no, no, no Chapota es el peludo. Bueno, acá. No. Sí, no, no. Mostra tu espalda. Si sí, puede entrar algún sponsor ¿sí? de, de, de depilación, de depilación ¿Es definitiva. Una foto, una, de depilación definitiva ¿sí? ¿Ah, es que yo me parece que éramos gemela con mi hermana y en el coso nos fundimos. Nos fusionamos y quedó mi hermana acá peluda acá atrás. Entonces, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Ah, eso no macho. ¿Qué trae? No. no ¿Qué tiene en la mano? Algo tiene. ¿Ah? Ah, esto, sí, que los vengo a censar a esto, Para ah, Porque los ¿Nos chicos paramos? Como no nos paramos, en la falta? casa. ¿Nos paramos, maestra? Eh. No, ¿qué es ahí. Ah, bien, bueno. perfecto. Para lo que hacen, paramos. <risa> claro, como naña. No. No hacen nada sentados menos no, parados. Maestra, sí. por favor. Me parece re violento. Sí, no fue fuerte, bueno. fuerte, pero bueno. Bueno, la verdad no siempre duele el en el lugar Pase maestra De cata Pase porque la cata no que esté cómoda no. Chí, pero Le molesta Chí, mirá, todo si que pongo Frankenstein. Le molesta todo y, chico, y, Pero te digo bueno. que caminé toda Y, y, y el, el nylon, el, el ah, nylon de la chabomba me fresca me... Y porque Madre, tenés que usar de algodón No maestra, no, no Es que fue muy brusco la sesión por, la sentada. por favor, eh, la, la parte del humor de quién es. la ¿Eh? No, acá somos un equipo. ¿Eh? La sentada fue. Mira, hasta vos. me agacho para que, porque el cámara no sabe yo la cámara. <risa> Ay, no, no me va no. a dar algo, te juro que no puedo dar. La sentada, va Va, suave, suave. Suavecito ¿verdad? con amor. <risa> bueno, esto lo vamos a hacer todos los días que venga, no, ¿sí? Si cata o no? La aplasto a la Cata ¿sí? ouch, ouch. ¡Cata, correte! ¡No te avisaron, Cata! Bueno, oh, puede Homenaje me a, a los tres chiflados ¡Chill, chiflado. chil, chill! Chil. Chil. Chil. ¡Ay, maestra! Es se divino. te resbala todo Es bueno. divino, súper bueno. Porque es no, Sí, está bueno o, o él, sí si yo no, es mi cola Bueno Ahí está bueno. Ahí está Ay, Dios. Arrancamos A ver, chicos, el censo Censo 2022 Sí eh, ¿Qué día nacieron? Tres Sí. Día, no fecha, mami no. Ya arrancamos, ¿Ah, ya arrancamos Y es ¿Ah, gente que está Ay, en la no. televisión out, Todos out. los días, todos los días <risa> Jueves eh, Sábado okay. Bien. Eso, es es mentira, que... eso es mentira, eso es mentira, inchequeable. No, ya lo vamos a chequear, ¿qué día fue? El eh, ¿Qué fecha, perdón, 3? 3 de noviembre del 87 3 de noviembre del 87, ya producción, por favor, fíjame <risa> si es sábado ¿Sí? Estoy seguro que no, ¿eh? No seguro Acá dice miércoles ¿Viste? ¿Viste, ¿Viste que estaba sí. No la buscaste No algo. había que mentir en el censo, ¿eh? ¿eh? Mirá que después, ¿eh? Castiga a Dios No, sí, sí. Al censo que no contra Castiga a Dios Sí Bien sí. Siguiente pregunta Nombre completo A ver Por Soledad Ferrara Amadeo y Cirilo oh. No tengo el silencio que no se tengo. Problema. Sí, no, está bien. No, Cómo está va bien, a ser gracioso con eso, no? sí. Eh, ¿Dónde fueron concebidos? ¿Lo saben? ¿En uh, qué lugar de la casa? Un, no. o ¿Un edificio? No. Sé fue, yo no, el día yo de los enamorados porque saqué cuenta. No. De ratos, no. Entonces, ah, no, que te pero? contaron? No, no me contaron, pero el día de los enamorados los festejaban fuerte. Ajá. Bueno, y no, no. Mira, ¿vos? Yo ¿sabes? del patio. En el patio no, no, no, no. Eso me han contado en el patio Eso te dicho sí, en el patio ¿Por qué se sí. cuentan esas cosas? Era verano A mí ¿sí me dijeron A mí y mi, y mi mamá asado. me dice En ese sillón te hice ¡No, ¡Qué asco que mamá! me dio! No, Tú no, no. La psicóloga. Lo que tardé en sentarme en ese sillón No, no, claro. no le, ponía, le puse un nylon Para que no A tu mamá no le costó nada, ¿no? No ¿Le costó parirme? Le costó a mi mamá En cuota me sacó Sí, siguiente pregunta <risa> ¿Cómo se perciben? Mujer. Varón. Así ah, acá dice todo. Ese, Pero ¿qué censo es este? Este... Es este eh, cosa. Chicos, es el censo que... Eh, ah, bueno. Es el de gobierno. ¿Café o mate? Mate. Mate, 100%. ¿Siete o nueve? Siete. Por las dudas 7, ¿no? <risa> ya me no han retado no tanto con eso o sea, Siempre 7, siempre 7. Muy bien. ¿Arriba o abajo? ¿Cómo? Arriba. ¿De qué? Abajo. No, bueno, no pregunte. Acá dice. Menos preguntas. Me no, si ya contesta. Claro. Voy quita arriba y voy quita abajo. <risa> ¿Sí? Sí, lo, no es que hago pausa que no hago un corcho No lo chicos, ¿cómo no le hacen la letra más grande? ¿eh? <risa> Ve, eh, no, verano invierno ya lo habían dicho eh, Rambo Rocky Rambo Rocky mira cómo se complementa. Gandhi o María Teresa de Madre de Colcuta <risa> Gandhi Ajá. Tini o Lali Tini oh, no. Obvio Ay, lo pongo en mayúscula <risa> <risa> Lali. Lali Ah, él está en la contra hoy Calabró sí. ¿Comer o triqui-traque? Com ¿Cómo? ¿Comer o triqui-traque? ¿Una buena comida o un buen triqui-traque? <risa> en ese orden. No, bueno. No, no, no, es uno. uno si sí. ¿No comiste, se no triqui-traque. Comer. A ver, como ah. Comer, comer, comer. Ah. Así están en el programa, así están. Así está, y así está Vamos la otra. No sé lo años. que es triqui discúlpenme. No, no sé. Ay, sobre que que sí yo Pero hace tanto que ya no me ríe. No. Toda adentro, toda afuera, mitad y mitad. ¿Cómo? Muela del juicio. ¿La muela del juicio? ¿Tabes? Muela del juicio. Los gerentes no están hoy en el feriado, ¿no? Sí. Los gerentes te la en campo. están mirando todo. ¿no? ¿Ah, en serio? Yo tengo, yo tengo una toda afuera y otra mitad y mitad que, bueno, tiene que estar así. Yo tengo todas afuera. Todas adentro. Bueno. ¿Y si la muela hoy es, si es mi sea? último miércoles, ¿no? Sí. Nos vamos a decir bien. ¿Caperucito pulgarcito? ¿Qué? ¿Caperucito o pulgarcito? ¿Caperucita? No. ¿Caperucita? ¿Quién sos pulgarcito? Te Me parece tétrico igual, pero lo banco. Sí, viste estético. como heavy, sí, heavy, agradable. heavy. Sá eh, sábado 21, ¿qué tienen que hacer este sábado que viene? A ver. Eh, tenemos una obra de teatro, muy buena. Muy bien, sí. Era necesario, con Víctor Dinazo y Daniel Alle, en el café Umbrella de la calle San Juan. Te mando no te lo a, vos, a, ver. a las 22 horas, ¿sí? <risa> Hermoso. Mirá mira, mira, cómo la metiste <risa> de motil chido. <risa> Todo adentro sería. <risa> sí, <risa> sí, sí. Volviendo a la pregunta anterior. Claro, <risa> volviendo a la mola del juicio. ¿Qué pasó un día como hoy, pero de 1781? No, bueno. No me acuerdo lo que hice ayer. O sea, no, no bueno. Sé. no bueno, tampoco es para que te acordes de 1781, no una cuestión ¿La histórica. carapelas. calculo que fue lo de las carapelas? No. Ah. Oh. Fue descuartizado en el Cusco ¿Sí? Tupac Amaru ¿En serio? Por los españoles. Ah, era lo que estábamos hablando en Cabo Verde. Antonio pero, pero, pero, y Marco Saurel. Pero es un censo wow. internacional este. Y, sí, y en 1910 ¿qué pasó un día como hoy? Cada vez estoy más echada. Sí. No sabemos si se está cayendo para una Sí, el, agujero, el famoso agujero negro está acá en para todos. Agujero grande y negro. 1910. ¿Qué pasó? Capaz que está en el agujero negro Cata. ¡Voy Cata! ¡Oh, ¡Chicos! ¡Nato, Cata y voy! Y va cayendo la gente acá para ¡No, no, todo. está en una temporada y lo... y lo filetean. La monja, todos los que habían. <risa> y ahí <hay> un pasadero. <risa> ¡Oh, no, no, no sabéis! ¡Ahí vamos, chicos! Por la duda me quedo estirado, No, ¿eh? No, la duda. vemos, ¿sí? Por duda. Es que eh, estoy... est... El que se sienta acá, una temporada nomás, ¿eh? 20 23, chau, chau. <risa> Ah. Me duele, me duele el pecho, para. Se marchó. ¿Viste? Dos horas para escuchar el tema ese se marchó. Haciendo tiempo Claro, ya. 300 chistes ¿tiremos? Bueno, pero es ah. ¿Qué, está, ¿Qué estábamos? Mi, mi, no, no dejadlo el, deja. agujero, el agujero, no, pero dice una pregunta A 1910, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Fue el día que se acercó más el cometa Halley. ¿En serio? Ah. ¿Vieron que hubo en esa, en una época, claro, en esa no, época, 9 años. la gente pensó que nos moríamos todos sí. por el cometa Halley? ¿Qué uh, el ¿El cometa es? Halley. Uh -huh. Era un cometa que pasaba muy cerca y la gente decía, no, no, no morir, no morí. Todo pasó. ¡No, no, no morí, no, no morí. ¿Y si, te dijera, el... ¿Y si te dijeran que te morís mañana, qué te gustaría hacer? Wow. <risa> que te recontra primero, te diría. <risa> eh, wow. y, si me pongo sensible Los afectos ¿Viste? Voy, Estoy con mis afectos así ah. che, Me voy a morir, abracémonos hasta que, hasta que ah, me vaya sí. Mi hija así agarradita wow. Comería, sacaría créditos Compraría cosas y regalaría no, total ¿Todo en este... un día? Y sí, sí, se va a morir Ah, ahí es feriado encima ¡Oh! Todo justo, cerrado ¡Claro! Me tocaba el día el feriado ¡Ajá! ¡Qué embola! imagínate, claro boli? Te va a morir solo, solo el domingo Ay, Sí, sí! Oh. Wow. Más caro aparte, ¿sabías? Claro, ¿qué haces? ¿Ves Rocky por la tele? No. En... <risa> pa ¡Pah! No, bueno. qué bolillo che sí. Bueno eh, Esa fue la a última ver, A ver, sí, creo que sí es que no lo hicimos digital Ah, claro La última, casa última. ¿Revestimiento de polímero o de policromato? Policromato wow. Creo que también Creo, bien Nos vamos a ir, pero nos vamos a ir cantando, ¿sí? Vale oh. bueno. Voy a ir para allá, cámaras atentas oh. ¡Ay, Vito! <risa> no, porque ya les di. <risa> bueno, Vi todo, no dice había, hay una sola cosa pano. Bueno, sí. eh, nos vamos, nos despedimos wow. ¿sí? ¿Con qué? ¿Dónde está mi cámara? No tengo cámara tengo una, tengo una cámara compartida con dos Ahí está Bien Y esto es en homenaje a todos los censistas wow. Si querés ver si querés Ay, llorar, llorá, pasa, si querés, mirá, mirá no mira. No, Vos no, mirá, vos no viste no, no. ¿eh? Se me fue el hipo, se me fue el hipo Ahora te lo voy a hacer volver Bien Música maestra no, no, no. Sensista son tus huellas el camino Y nada más Sensista no hay camino Se hace camino al censar y al censar se ven las casas que ya antes censar. Censista, no hay camino. Hay casas, casas por censar. En ese lugar, en donde el cerro está cubierto de jarillas, se oyó la voz de un censista gritar. ¡Censista, no hay camino! se ese camino al andar, golpe a golpe, ¿quién es? El censista <risas> Golpe a golpe ¿Quién es? El censista wow, Gracias Mendoza ¡No! Gracias Argentina wow. Gracias para todos Víctor Dinazo Facebook, Instagram, vez? Youtube Todo lo que necesiten Ahí estoy Gracias a todos Gracias Orne Gracias Amadeo Gracias Locu Cata Mucho queso Vamos Nos vemos ¡Chao! ¡Esto fue Marita! ¡Gentista!